y si algo se ha ocultado es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilizan para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. El que tiene, se le dará. Pero el que tiene poco, aun eso poco, se le quitará. Palabra del Señor.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 A pesar de la incredulidad de muchos, Jesús anuncia el reino a tiempo y a destiempo. Este desafío lo traspasa a los suyos, porque el reino no es semilla y luz para unos pocos, sino para todos. ¿Acaso el Mesías sembró la palabra del reino con medida para que la anunciemos con tacañería? ¿O nos dejó la luz del reino para que lo ocultemos debajo del cajón o, o candelero? Si el reino se, se recibe gratis, hay que sembrarlo y sacarlo a la luz sin sombra alguna de mezquindad. Es el Cristo Jesús y su reino, lo primero que no quedará oculto, sino aparecerá como manifestación de Dios. El discípulo no puede vivir paralizado por ambientes de incredulidad y persecución que rinconan en sacristías y en templos a los que están llamados a ser visible el reino, incluso desde los techos de las casas. Cuando más el reino se comunica, más se adquiere. Termina Jesús diciendo, la misma medida que utilicemos será usado para nosotros y con creces. La respuesta a la propuesta.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 La aclamación de la buena noticia debe ser como una medida desbordante, generosa, como el grano que cae en tierra fértil. Los que aceptan en sí mismo la semilla de la palabra se verán generosamente llenos de los dones de Dios. Sobre todo al final de los tiempos experimentarán como Dios recompensa que con el ciento por uno lo hayan hecho. Esto tiene también aplicación a los que esperan de nosotros los seguidores de Cristo. Si Él es la luz y su reino debe aparecer en el candelero para que todos puedan verlo. También a nosotros nos dijo, Ustedes son la luz del mundo, y quiso que ilumináramos a los demás, comunicándole su luz. Creer en Cristo es aceptar en nosotros su luz y a la vez comunicar con nuestras palabras y nuestras obras, esa misma luz a una humanidad que anda siempre a oscuras. Pero, ¿somos en verdad luz? ¿Comunicamos fe y esperanza a los que están cerca? ¿Somos signos y sacramento del reino en nuestra familia o comunidad o sociedad? ¿O somos malos conductores de la luz y de la alegría de Cristo? En la celebración del bautismo, y luego en su anual renovación, en la vigilia pascual, la vela de cada uno encendida del cirio pascual, es un hermoso símbolo de la luz que es Cristo, que se nos comunica a nosotros, que se espera que luego se difunda a través nuestro a los demás. No podemos esconderla, tenemos que dar la cara y testimoniar nuestra fe en Cristo. Que el Señor los bendiga.